Mujer, si un día dudas de ti misma, mira este video. Te digo algo, la mayoría de mujeres no viven la clase de relación que desean sencillamente, porque dudan de sí mismas permiten que las menosprecien, o que pongan en duda sus virtudes, cualidades y bondades, dejan que a quien no sabe apreciarlas, las termine por irrespetarlas, y aun así, le dan un espacio en sus vidas, muy por encima del daño que les pueda hacer. Si tú eres una chica, eres una mujer que ha sufrido mucho, que ha sido irrespetada, que te han dañado, que te han mentido, que te han destrozado el corazón, este mensaje que traigo es para ti, te quiero dar un mensaje muy importante y es este, nunca permitas que nadie dude de tu valor como mujer, ni siquiera tú, porque tus pensamientos sobre ti misma, determinan la clase de relación que vas a tener a futuro, y la forma como has de amar y ser amada, son tus pensamientos, las joyas, que con más celo debes cuidar, porque de ello depende la manera en como tú vas a vivir. Cuida tus pensamientos, para que nadie te menosprecie tus cualidades, porque tus pensamientos dicen mucho de ti, y de lo que vales. Si por dentro te sientes no merecedora de atención, ni de tratos dulces, créeme, justo la ausencia de cariño y dulzura, será lo que más va a carecer en tu paso por esta tierra. Recuerda, que quien no te sabe ni querer, ni respetar, no debe tener para nada un sitio en tu vida. No le puedes dar alojamiento a personas que en vez de ayudarte, apoyarte y permitirte crecer, lo que hacen es menoscabarte y hundirte. Y es que aquí, aquí hay una gran verdad, tus amores son el reflejo de tus pensamientos. Atraerás siempre aquello que tienes en la mente. Y es que tus relaciones con las demás personas, los hombres, tu familia, tus hijos, o con los demás, dice muchísimo de la forma en cómo tú te ves, en la forma en cómo tú te percibes, y quizás, en la forma en cómo tú te tratas por dentro. Ya que tú eres quien da el ejemplo sobre cómo te deben tratar los demás. Si por dentro te tratas con irrespeto, si por dentro te tratas con falta de atención y no das importancia a tus opiniones, si por dentro te crees poco atractiva, Créeme, el mundo obedecerá a tus pensamientos más dominantes y fuertes, porque finalmente eres tú quien marca el camino y quien dice la manera en cómo te vas a tratar. Está bien si una persona intenta tratarte mal, porque siempre podrás irte, siempre podrás alejarte, lo realmente devastador y trágico es que esa persona seas tú. Seas tú quien se trate como si no valiera nada, seas tú quien se arroja migajas de atención, seas tú quien se trate a ti misma como despojo, y que encima te sientas bien así, te diré algo. Eso que hoy domina tu vida, esos pensamientos tóxicos que tienes hacia ti misma, pueden ser eliminados, pueden ser cambiados. Es muy sencillo tener pensamientos positivos como negativos sobre nosotros. Al final de cuentas, lo que pienses de ti, solo es un constructo mental basado en ideas sobre lo que crees es la realidad, pero poco tienen que ver con lo que realmente sucede. Hay una frase que reza, conócete a ti misma. La única forma para de verdad te ames de verdad, es que pases tiempo contigo misma sola. Y es que has pasado tanto tiempo en la compañía de otras personas, tratando de resolver sus enigmas y tratando de armar el rompecabezas social que te has olvidado de ti, se te ha olvidado que tú también te haces falta. Así que te invito a que pases tiempo contigo misma, que te conozcas, que te desafíes y que busques algo que rete tus capacidades. Haz arte, sal a hacer deporte, emprende un viaje, una empresa, apuesta por tener mayores responsabilidades. Te juro que te vas a quedar boquiabierta con las cosas grandes que puedes lograr. Y será ahí donde te sorprenderás de darte cuenta que todo ese potencial estaba ahí adentro de ti, siempre estuvo ahí y nunca te tomaste la libertad de darte cuenta. Existen personas que son grandes artistas, solo que aún no lo saben. Son grandes cantantes, pero aún no lo saben. Son grandes cocineros, pero no lo saben. ¿A qué se debe tanta ignorancia hacia sí mismos? Muy simple, porque no han pasado tiempo conociéndose, si tú supieras lo lejos que puedes llegar y lo mucho que tu amor puede aportar, difícilmente estarías dispuesta a aceptar malos amores y malas relaciones, porque te conoces, sabes lo que das y por eso mismo sabes que no te pueden ofrecer menos. Piensa que eres una gran artista, una gran pintura, tus pinturas cotizan alto, la gente paga miles de dólares. ¿Y si mucha gente paga miles por tu arte, qué sentido tiene venirlo a regalar a una persona que usa tus lienzos y pintura como papel higiénico? Ningún sentido, tu arte debe ser presentado en una exposición y no debería estar sirviendo como tapete de alguien que no sabe apreciar las obras maestras. Te juro que cuando no te conoces ni sabes nada sobre ti, tú misma puedes estar siendo pisoteada aún siendo una gran maravilla. Piensa por un momento que alguien no conoce la obra de la Mona Lisa, la ve y solo piensa en la imagen en el lienzo y simplemente la usa como cortina de su casa, la mancha, deja que se llene de polvo, la maltrata, la salpica de pintura, la guarda en un sótano donde se llena de tela de arañas. Lo descuida tanto por una sola razón, no conoce el valor de esa pieza de arte. Y tú eres igual. Para quien ignora tu valor, simplemente te estaciona en una esquina, donde empiezas a coger polvo, tierra y telas de araña, pero para quien sabe tu valor, para quien sabe lo mucho que tú vales, en su lugar te coloca en el lugar más vistoso de un museo, te exhibe y presume de tu belleza. Quiere que el mundo sepa la bella obra de arte que tiene ahí. Para el conocedor será siempre una obra de arte, mientras que para el no conocedor apenas y serás un cuadro más en la pared, esa es la diferencia, así que asegúrate de no ser tú esa persona que te deja abandonada en el sótano, cuando tú eres alguien que se debe apreciar como una obra de arte, así te quiero compartir una serie de consejos que te serán de utilidad para conocerte más. Número 1. Pasa tiempo contigo mismo, trata de entender para qué has sido creada, trata de explorar tus talentos. Trata de probar las muchas cosas que la vida te ofrece, empieza a estudiar, ve a la universidad, escoge una carrera, ocúpala uno o dos semestres y evalúa si te gusta o cambia. El tiempo, el tiempo es finito para quien lo aprovecha sabiamente y encontrarás el tiempo para conocerte, y en su lugar ve un curso libre de arte, de música, de escritura, de arquitectura o construcción. Quizás encuentres estimulante el armar, crear o construir casas o maquetas, te darás cuenta que tienes mucho potencial, si te permites conocerte. Número 2. Habla a solas. Yo sé que este consejo es un poco tonto, porque implica que te sientes al frente del espejo, y trates de conversar contigo misma y te permitas escucharte. Trata de hablar sobre todas las cosas que te interesan, y trata de entenderte, trata de escucharte, trata de comprender qué es aquello de lo que más hablas. Aprende a escucharte a ti misma, date el permiso de tener una conversación contigo misma y así, te permites conocerte mejor, cuáles son tus ideas, tus sueños, tus miedos, tus más grandes logros y tus más grandes preocupaciones. Créeme, que si te sientas un poco a pensar en tu forma de pensar, terminarás enamorándote de tus ideas, de tus pasiones y hasta descubras lo que te gusta hacer. Número 3. Participa. No importa si se trata de un proyecto en tu colonia, en tu barrio, en la biblioteca, en la escuela con tus hijos, o incluso con algo que tenga que ver con tu país, pero participa. Vas a ver que cuando te empiezas a desenvolver, empezarás a encontrar gente buena que te ayudará a desarrollar tus habilidades, claro habrá gente que te envidiará, gente que te percibirá como una amenaza y se sentirá un poco fastidiada con tu llegada, pero no importa, solo es gente que siente que eres algo de lo cual cuidarse y cuando te conozcan, quizás cambien de opinión o no, eso realmente tú no lo controlas, quizás seas una persona muy productiva y proactiva, y puedas aportar mucho a tu comunidad, a tu país o a la empresa para la que trabajas, pero participa, no te quedes callada, porque sin darte cuenta, tú puedes cambiar al mundo. Número 4. Arriesga, porque el mayor riesgo es no atreverte a arriesgar. El status quo o la zona de confort es un lugar seguro, pero también aburrido, ahí no pasa nada, ahí no ocurre nada interesante, es por eso que te tienes que atrever a arriesgar y probar cosas nuevas, solo así es como te vas a conocer realmente, puede que te lleves una gran decepción y aprendas, o puede que logres cosas interesantes, en ambos casos es ganar o aprender, y eso, eso te permitirá conocerte mejor y cuando lo logres, cuando hayas pasado por este proceso, pronto te darás cuenta que eres maravillosa, que no mereces que nadie te arroje migajas.